Por fin una plataforma para buscar tu próxima casa o depa en la que no te muestran molestos anuncios. Tú eliges cómo buscar, de la forma tradicional o vivir la experiencia de búsqueda Incubi. Olvídate de solo buscar por recámaras o metros cuadrados. Con Incubi, busca tu inmueble ideal de acuerdo a tu etapa o estilo de vida, gustos y características. No pierdas de vista las casas que más te gustan. Si no sabes por dónde empezar tu búsqueda, Incubi te asesora. Solo selecciona la opción de Camino a casa y dinos qué tienes en mente. Ubicaciones que te gustan, recámaras, espacios que deseas, lo que tú quieras. Con tu camino a casa nos encargamos de encontrar las casas que van contigo. Agrégalas a tus favoritos para volver a ellas y cuando estés listo, crea tu recorrido para visitarlas en compañía de tu coach inmobiliario. Utiliza Incubi para encontrar tu casa ideal ahora mismo.